Las varias especulaciones de administradores anteriores de ACONATEL, finalmente se decidió que la apagón de cosa se adelantara en 2020 y no se realizara en el 2024. Con esto, Paraguay sale de los últimos lugares en implementarlo, según la actual presidenta del ente regulador de Astelcos. De cita Palacios. Existe un gran desconocimiento por parte de la población paraguaya sobre el paso de la televisión digital, ocasionando en los comentarios de las redes sociales confusiones inaceptables, interpretando muchas veces con ignorancia un corte de servicio eléctrico de la ANDE.